Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video. Antes de empezar con la noticia te invito a suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo. Fernando Gurrierán lanza mensaje para la afición del Santos Laguna tras su pase a semifinales. El futbolista uruguayo Fernando Gurrierán del Santos Laguna de la Liga MX lanzó mensaje para su afición tras conseguir el pase a las semifinales frente a Rayados de Monterrey dentro del torneo Guardianes de 2021. Por los que están siempre, por nuestra familia, por nuestra afición, por nuestro sueño, vamos Santos, un paso más, qué linda semana, soñamos juntos, el mensaje de Fernando Gorriarán. El mediocampista de Los Laguneros lanzó su mensaje a través de sus redes sociales, donde pidió seguir soñando a su afición y compañeros en busca de su objetivo que es levantar el campeonato en esta temporada, pues ya que Fernando Gorriarán regresó de una fuerte lesión en este cierre de temporada, dándole otra cara al cuadro de Santos Laguna en el mediocampo y aportando con goles el repechaje frente a Gallos de Querétaro. Y por otro lado, ¿Fernando Gorriarán saldría de Santos Laguna para la apertura 2021? El uruguayo Fernando Gorriarán, mediocampista de Santos Laguna, estaría viviendo sus últimos días, pues quiere regresar a Europa a probar suerte, así lo aseguró el mismo jugador de 26 años en entrevista para Sport 890 Correrán, quien tiene contrato con Santos de Laguna hasta finales de 2022, sabe que podría salir y el fútbol de Europa es su deseo para la siguiente temporada, me quedan dos años de contrato, pero creo que luego de la temporada saldré, estamos hablando con el presidente y mi representante, el club necesita una venta, el destino podrá ser volver a Europa, fue lo que dijo en la entrevista Correrán llegó a Santos y Laguna en la temporada 2019 y ha jugado 61 partidos con el conjunto de la Liga MX. Santos podría negociar la salida de Fernando Gorriarán, pero sin embargo primero piensan en el título de Guardián de 2021.